Sí, mi hermano Mi nombre es María López No sé todavía más o menos cómo fue Pero ellos dicen que lo encontraron muerto Dicen que lo atracaron a él Pero no se sabe todavía El motivo de la, por el la cual fue que lo atracaron a él bueno, hasta ahora estaba visitando la iglesia cristiana pues Nosotros somos cristianos evangélicos Nosotros aquí Hasta ahora estaba tranquilo en la casa Y yo le iba a conseguir a un trabajo también Pero Dios es el que sabe por qué pasan las cosas No sé todavía si él tenía algún problema con alguien, con alguna amistad, pues ya estaba visitando la iglesia, estaba tranquilo. Sí, y papá también se murió cuando supo que lo mataron. Ay, mi muchacho, Dios mío, es que, que no me lo traguen, muchachos, yo casi no voy para allá para Manhattan por eso, porque, ay, Dios mío, una delincuencia tan terrible, estaba trabajando ayer, y mucha gente lo vieron sucio, a eso es para quitarle dinero, porque no habla con nadie, Dios mío.